Hola, espero que te encuentres bien. Soy el profesor Ezequiel Cuevas. Les voy a platicar de un tema muy interesante que estoy seguro les va a encantar. Multiplicación de fracciones por decimales. Antes de comenzar repasemos unos conceptos básicos. Los números enteros se separan con un punto decimal. De los decimales. Del punto hacia la derecha son los decimales. Y la posición del primer dígito se llama... Decimal. La posición del segundo dígito se llama centésimos. La posición del tercer dígito se llama milésimos. La posición del cuarto dígito se llama diez milésimos. Veamos el primer ejemplo de multiplicaciones de fracciones por decimales: dos tercios por 0.5. bueno, para multiplicar dos tercios por un número decimal tenemos que convertir primero el número decimal a fracción y lo hacemos de esta forma el número completo, sin punto decimal lo vamos a poner como numerador y como denominador, la posición del último dígito del punto decimal, después del punto decimal en este caso son décimos porque es la primera posición bueno como termina en 5 y este termina en 0, entonces podemos todavía reducirlo. El de arriba tiene quinta y el de abajo tiene mitad, tiene quinta. Por lo tanto vamos a sacar quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 10, 2. Bueno, ahora vamos a reescribir nuestra multiplicación. 2 tercios. Por, ya vamos a poner... 0.5 sino su equivalente que es un medio y ahora multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador en este caso es 2 por 1 y 3 por 2 esto es igual a 2 por 1 2 y 3 por 2 son 6 todavía lo podemos reducir sacando la mitad mitad de 2 1 y mitad de 6,3. Entonces tenemos que la multiplicación de 2 tercios por 0.5 es igual a 1 tercio. Pasamos al segundo ejemplo: 3 quintos por 0.25. Bueno. Para multiplicar 3 quintos por 0.25 tenemos que convertir 0.25 a fracción y lo hacemos de esta forma. Como numerador vamos a poner el mismo número sin punto decimal. Y como denominador vamos a poner la posición del último dígito después del punto decimal. En este caso es décimos centésimos, entonces el 100 lo ponemos acá. Todavía lo podemos reducir porque el numerador termina en 5 y el denominador termina en 0. Por lo tanto, este tiene quinta y este tiene mitad y quinta. Por lo tanto, vamos a sacar quinta. Quinta de 25, 5. Quinta de 100, 20. Todavía lo podemos reducir porque el de arriba tiene quinta y el de abajo tiene mitad y tiene quinta. Entonces sacamos quinta de nuevo. Quinta de 5, 1. Quinta de 20, 4. Y ya vamos a reescribir nuestra multiplicación. 3 quintos por 0.25. Este ya no lo ponemos, sino ponemos su equivalente, un cuarto. Y multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 1 y 5 por 4. 3 por 1, 3, 5 por 4, 20. No lo podemos reducir, entonces así se queda. 3 quintos por 0.25 es igual a 3 veinteavos. El último ejemplo. 3 cuartos por 0.75... Entonces, para poder multiplicar 3 cuartos por 0.75, tengo que convertir el 0.75 a fracción. Y el número que tengo aquí lo voy a poner como numerador sin punto decimal. Y como denominador vamos a poner la posición del último dígito. Décimos, centésimos. Y aquí va el 100. Como pueden ver, el de arriba termina en 5 y tiene quinta. El de abajo termina en 0 y tiene mitad y tiene quinta. Por lo tanto, sacamos quinta. Quinta de 75, 15. Quinta de 100, 20. Como pueden observar, termina el numerador en 5 y tiene quinta. El denominador termina en 0, tiene mitad y tiene quinta, por lo tanto sacamos de nuevo quinta. Quinta de 15, 3. Quinta de 20, 4. Ya no lo podemos reducir, entonces tenemos que 0.75, su equivalente es 3 cuartos. Reescribimos nuestra multiplicación, 3 cuartos por 0.75, pero ya no ponemos 0.75, sino su equivalente, 3 cuartos. Y multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 3 y 4 por 4. Esto es igual a 3 por 3, 9. Y 4 por 4, 16. No lo podemos reducir, entonces... Tenemos que 3 cuartos por 0.75 es igual a 9 dieciséisavos. Les dejo unos ejercicios para que practiquen. Si tienen alguna duda, escriba en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video.